5 tips para invertir y no morir en el intento ¿Ha estado pensando en invertir su dinero, pero le da miedo llegar a equivocarse y perderlo? Antes de meter su dinero en algún producto financiero, es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos que le ayudarán a mantenerse seguro, al igual que su dinero. No invierta en lo que no entienda con el amplio abanico de posibilidades de inversión que existe hoy en día, es importante entender que no todos serán los apropiados para su perfil. Por eso es completamente necesario entender tanto las características del producto como del mercado. Conozca su perfil inversor. Una vez entienda el producto, debe asegurarse sobre el tipo de inversor o cliente que es usted. Los clientes están clasificados en conservadores, moderados y arriesgados. Entendiendo que si una persona no está dispuesta a perder mucho dinero ni correr riesgos, se considera como inversor conservador. Contraste y compare la información oficial El inversionista debe asegurarse de que tiene a su disposición toda la información detallada de las características del producto donde invirtió. Debe poseer desde las cifras relevantes de cada compañía cotizada hasta los datos detallados de las entidades de inversión y los productos que comercializa. Invierta solo el dinero que no necesite a corto plazo. Solo hay que invertir aquel capital que no necesite en el corto plazo. Y es que por muy conservador que parezca una inversión, siempre existe algún tipo de riesgo. Por ello debe estar siempre preparado para cualquier problema. Y finalmente, no ponga todos los huevos en la misma cesta. Para reducir el riesgo de pérdida, lo correcto es diversificar la inversión con tipos de activos. Y si solo se invierte en bolsa, tener en cartera compañías de distintos sectores y perfiles.